Hola qué tal amigos, hoy les traigo este tutorial de cómo aprender la base de Paseo Vallenato de una manera muy fácil y rápida. Vamos a verlo. El primer paso a seguir es identificar los golpes que vamos a ejecutar en el instrumento, ya que todos varían según la forma del golpe o la forma en que la mano toca el instrumento. Tenemos el fondo, el canto o campana, Y el quemado o tapado. Ahora les voy a explicar de manera fácil y rápida el método por el cual vamos a aprender el ritmo de paseo vallenato. Esta figura que está acá es un conjunto de semicorcheas. Por medio de una ilustración a continuación les voy a mostrar la mano y el golpe que le vamos a asignar a cada pepita de estas. De la siguiente manera. Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver si entendimos el método. Ya teniendo muy claro el método, así quedaría estructurada de manera gráfica la base del paseo que se divide en dos partes. Dos partes muy sencillas, dos partes que tienen cuatro golpes cada una y quedaría de esta manera. Ahora vamos a ejecutarla Así sonaría la base de paseo ejecutándola con su métrica correspondiente Ahora yo les voy a dar un tip secreto para que esta base de paseo suene correctamente. El tip es muy sencillo, se trata de acentuar o matizar golpes. Normalmente, después de aprendernos la base del ritmo, la tocaríamos así. Pero qué tal si lo hacemos de esta manera? El tip o secreto que les acabo de dar se basa prácticamente en aplicar más fuerza a dos de los golpes que conforman la base del paseo vallenato, que es el fondo y el quemado, ejecutándolos de tal manera que mientras tocamos el fondo y el quemado, matizamos los cantos. De tal manera que se va a escuchar una riqueza del ritmo más profesional, más definida y así más entendible, más acentuado al vallenato. Bueno y a todos mis amigos o colegas, espero que les haya gustado este tutorial, los invito a seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí y con mucho gusto para todos.